Muy buenas tardes, espero estén todos muy bien. Eh, vamos a hacer este pequeño ejercicio eh, para iniciar la semana con muchísimo más bienestar, más tranquilidad. Ahí donde estamos, eh, vamos a darnos este regalo de ir relajando primero nuestro cuerpo. Vamos a visualizar que voy a inhalar profundo, llenando de paz cada músculo de mi cuerpo. Voy a ir soltando cualquier tensión. Inhalo paz y exhalo. Y al exhalar libero cualquier pensamiento que me preocupe, cualquier situación del pasado, así suavemente, voy a ir llenándome de más y más paz, Suelto las tensiones de la cabeza, inhalando paz, Relajo. Suelto las tensiones del cuello, de los hombros. Relajo. Inhalo profundo. Libero las tensiones de los hombros. De la espalda. Suelto. Al exhalar libero el pecho, los brazos, el estómago, voy poco a poco relajando más y más mi cuerpo. Poniendo mi atención Plena en este momento presente. Inhalo profundo y relajo mis piernas, mis pies, Suelto, le doy espacio al cuerpo para estar tranquilo. En este momento, voy a dejar mi mente despejada. Este es mi momento de silencio. Y al igual como cuando quiero despejar mi atención del ruido externo, Voy a imaginar que puedo bajar el volumen a todos esos pensamientos que son como una colmena de abejas haciendo bulla en mi mente. Voy a ir bajando poco a poco el volumen. Suavemente, cada vez, más y más, se silencian las ideas. Se silencia la colmena de mi mente. Silencio. Bajo tal volumen que al fin siento espacio en mi interior, siento alivio en mi mente, paz. un descanso. Toda la vida. Me visualizo como si estuviera en una montaña. Por encima de todas las situaciones diarias por encima de las relaciones, las palabras, por encima de la no. en un espacio fresco, tranquilo, donde puedo contemplar, al fin conectar, ¿con quién soy yo? Bien soy yo? Como si en este espacio de libertad mental pudiera ir hacia la esencia de este ser mi esencia empiezo con mucha paciencia a observar quién es este ser que soy porque me ocupo de tantos en mi entorno. Pero ¿cuál es mi esencia? Aquello que a pesar de los años. Y a pesar de todos los diferentes cambios externos. Igual está ahí. Una esencia única. Pura. ¿Quién soy yo? ¿Qué es eso que es eterno en mí? Aquello que nada puede destruir. La esencia del ser que trasciende. El alma. Sí. El alma. Energía sin peso. Suave, sutil. Como una semilla de luz. El alma y esa conciencia me siento libre. visualizándome, sí. contemplando desde lo alto de la montaña este ser que soy. Y le agradezco. ¿Cuál es su logro? ¿Qué aprendió hoy? Este ser que soy es un ser afortunado, es un ser lleno de vida. usualmente, mi actitud hacia este ser que soy. ¿Cómo es? ¿Será que me veo con paciencia? ¿Será que pienso en mí con paz? ¿Será que me hablo con suavidad, con comprensión, de amor será que yo realmente respeto quién soy yo no necesito ningún retorno externo cuando yo realmente me siento bien con el alma, la esencia que soy. Al yo conectarme con este ser que soy, con perdón, con amabilidad, con suavidad, Eso me libera de tantos pensamientos inútiles. Voy desarrollando cada vez más profundo una relación con el propio ser, tan llena de amor, de respeto, donde no necesito tener miedo de ser quien soy. Donde no necesito ocultar o probar quién soy. Donde sencillamente amo a esa esencia que soy. La abrazo con el abrazo del amor puro. Cuán agradable volver a acercarme con una actitud pura, tranquila y con perdón hacia mi propio ser. Es como si yo pudiera darme una palmadita en la espalda y decir estás protegida o protegido. Estás seguro o segura. Estás bien. La esencia no se va. Siempre existe. Siempre está. Y desde este estado cada vez más elevado y profundo de conexión y concentración. También me relajo respecto a mi relación con la vida. La vida es solo un viaje, un peregrinaje. Es en constante movimiento. Es un viaje de aventura. Es un viaje hacia la luz. Suavemente. Siento que en este viaje no necesito mucho. Es un viaje donde solo necesito todo lo que necesito ya está. Entre más liviano, más alto puedo llegar. Así que dejo atrás, suelto todo el pasado. Porque no lo puedo cargar y continuar en este viaje. Suelto porque voy hacia la luz. Hacia ese estado de profunda paz. Y para continuar el viaje, necesito dejar atrás tantas maletas de situaciones del pasado. Pasado es pasado. Es fácil tomar decisiones cuando mi foco es estar en paz y volver a la luz. Y estar liviano, libre de complicación en paz. Y siento que en este viaje hay una compañía suave y sutil, pura, un guía incógnito, un guía espiritual, como un sol que siempre apunta hacia donde tengo que ir, el alma suprema. El Ser Supremo. Su guía se escucha en el silencio. Cuando contemplo. Y me conecto con su fuente. De sabiduría. De paz. Recibo esa guía. Tu guía siempre me va a llevar hacia lo que es verdadero, trascendente, puro. Cuán maravilloso tener este día espiritual en mi camino. Hay solo un guía supremo es solo una fuente para miles de millones quienes independientemente de la, del camino espiritual apuntan hacia la fuente espiritual hacia el ser supremo hacia Dios Me doy el derecho a conectarme con Dios, a sentir esa energía suave y pura. Me doy tiempo para sentir al ser supremo. Como un aura sanadora, como un faro en medio de la tormenta, ese ser imperturbado, constante, este que siempre señala el camino correcto. Y me doy tiempo para sentirlo. Me doy tiempo para conectarme. percibir su guiar. A lo profundo, suavemente. Agradezco este espacio. Agradezco al propio ser el tiempo que he tomado para mí. Muevo manos, muevo pies. um, um.